Bueno, piren, ya estamos volviendo de vuelta, estamos acá en el segundo tiempo, estáis. Arrancó el partido. Con la cabeza la para, le para el ataque la muralla Barrios se arrancó, así que querías ver futsal, lo estás viendo a través de la hora de Urlingan, a través del streaming de Facebook. La hora de Urlingan Deportes. Archi conocido como los drupis del futsal argentino. La pelota pasó delante de nosotros. del juego del triangulito del primer tiempo sobre todo entre ellos entre los jugadores vemos qué pasa ahora esto es un deporte muy dinámico como se dice en el futsal sí que nadie tiene la vaca atada es al instante Ya se va sumando gente, agradecemos a todos los que acompañaron, mucha gente del primer tiempo. Dale, okay, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Y sigue, y sigue, dale. Muy bien. Bien. La pelota se va por la banda, o saque de arrecopar a, a Gertz. Cuando tengo este plan, ¿no digo que está jugando la cuarta. No, es la primera. Son muy ordenados ellos ahí atrás en la salida, Jeps. ¡Velocidad! Vale, vale, vale, probalo cuando vas así, pa. No tener pase. míralo. míralo, mialo. ¿Viste eso? Un a 0 bajé. en el primer tiempo Julián Julián Fede Un Marcelo, Un acero. Un está en en Un acero. Un está Un acero. Un está Estoy solo, solar y diverse. qué antiguo que soy, las generaciones jóvenes no saben qué es eso. Rebota la pelota, lateral de vuelta para el triangulito. ya para el 13 de Jets. Saga, eh, gana Gips 1 a 0. Estamos en el segundo tiempo de la séptima fecha del torneo de futsal de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino acá desde Alma Fuerte, estas tardecitas de Alma Fuerte que tienen qué sé yo. De situación de, de posición de pelota para Heps. 13 minutos es lo que falta un montón se le fue lateral Leandro Verón 1 a 0 Heps. ¡Marcado! Están esperando. Vienen más a buscar la pelota acá, girando. Yeah toda la jugada saque de banda para el Hips muy buen ritmo de juego otro muy muy buen segundo tiempo 12 minutos 16 segundos del segundo tiempo acá desde Alma Fuerte lo que estás viendo es Deportivo Burlingame versus Hertz Ignacia Grima el partido a 1 a 0 gana Hebs Lateral de triangulito. Lateral en ataque. Viene ahí. ¡Oh! Se salva de vuelta. Tira un pelotazo al fin del mundo. Cabellega. Y gana de vuelta la miralla a todos y a todas por ver esto Saludos a Fede, saludos a Tony Saludos a qué sé yo, cuántos más A todos los que están viendo Saludos a Leandro, a Ramiro Al Ruso A un montón de gente que está viendo Qué sé yo no dale, dale, dale. 10 minutos, 10 segundos. Dale, dale, dale, dale, dale. Ahí le habla la muralla al juez, le dice, me agarraron de la camiseta. le hice pensar lo que hace, aparte es una criatura No me gusta. ¡Vamos, sí, sí. salvaste de vuelta, la para, para, para, para, para, para, faltan 8 minutos, 10 segundos una eternidad es buen jugador el 7 siempre se proyecta por ese lado durante todo el partido se proyecta por su banda sabe bajar bien la pelota, mira no lo que lo hacen no importa, no importa Henry Moreira gana Hebs, 1 a 0, 7 minutos, 50, 45, perdón, 47, 7 minutos, 47, 45, 26. pelota en juego. Entró, entró Luis, le cobran mano, acá está Luis, en cancha, Salen hacia atrás. Desempeño del triangulito, pero gran. El pibe. Muy bien, muy bien. ¡Ay! Se lo tragaron a Luis. Se lo tragaron a Luis en los tobillos a la pasada. Luis ya se paró. Pero es un equipo muy ordenado. ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! Muchas gracias, Gastón, por el saludo. Es que estamos disfrutando. Me encanta ver a los pibes. Me encanta ver a los pibes, chicos. Acá el que la tiene de la cuarta. El otro se la pasa a la cuarta. ¿Qué estoy, qué estoy viendo yo? ¿La cuarta o la primera? Lo que pasa... Y aquel también, terrible. pasa que los jugadores grandes el 10, y se empiezan a frustrar, que dicen, no puede ser, porque los pibes dejan los pañales y yo me resbalo y me caigo y no puedo agarrar la pelota. O si no, el juez va y le cobra exceso de velocidad, a uno de los un Se te fue, de corner, ¿ves? y lo mira y está frustrado, el 10, ojo, no haga falta... El triángulo 5 minutos 50 el segundo tiempo Que juega. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Sí, dale. Tirale, tirale un tanque de guerra. Mira, ahí va, ahí va, iba, va, va. Claro, lo tenés que pechar. Lo tenés que pechar porque si no te come. Dale, dale, dale, dale, dale. Un minuto. Kinemob, nos acompaña, evolucionamos para brindarte un mejor servicio. Centro de Kinesiología y Terapia Física, Distribuidora Vergara, Bebidas en general, ATL Complac, El Carancho, frutas y verduras, precio y calidad. Lema, Lema, Seguros, tu protección es nuestra prioridad. Pet Store, el shopping de tu mascota. Atmosféricos y golquetes, El Dado, La Goloteca, un mundo de dulzura. Nos acompañan también la gente del Colegio Güemes. ...de Villa T6, comprometidos con la educación de del 83 ...también la gran juguetería Kinderland y los amigazos de Gallomanía. Todo lo que vos quieras del Deportivo Morón lo tenés acá, en T6, en Vergara 2306. Y nuestro gusto y nuestro agrado de poder hacer esto que tanto nos gusta... ...que es la transmisión, le agradecemos a Gastón Osvaldo Moreira Miriñaque. Saludos a la gente de Birmingham, Muchísimo. Nos gusta el futsal y nos divertimos un montón, porque da para todo. Pero uno siempre dice, es fácil, porque yo estoy parado acá atrás de la camarita, enfocando y nada más. No me canso, no entreno, nada. Pero disfruto. Es una posición casi de privilegio, que a mí me gusta poner la cámara a ras de los jugadores, porque es como que tengo la misma altura, la misma visión que tienen ellos. Un poquito más alta estaría bueno por ahí, pero va. Al pasa. Muy bien. Se fue, se fue. Se está el ataque. Lateral para Heps. Fue hacia atrás. El equipo ordenado, Heps. ¿eh? ¿Y Fede qué estás haciendo? ¿Estás mirando el partido por lo menos, Fede? Poneme el textito, algo, Fede. ¿Y Connie? ¿Desde cuándo está viendo Fede? Opa. Sí, 0-1 que Julián combina, claro que sí. y el 11, en unos meses y el 10, el 9, el 11, el 10 en unos meses, va a ser el temblor de las defensas de los otros equipos como juega estos pibos que tenga. Muy bien marcado. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Partido picante, pero partido picante de futsal real. De juego de los dos. Jugando a cada cual lo suyo y jugándolo bien. Este lo vino a frenar. son muy ordenados eso listo lateral para triangulito el 9 tranqui, tranqui los, los pibes los pibes chicos son bravos minuto muchas gracias a todos así que les gusta ver futsal no mira vos así que lo pueden ver por cualquier lado puede ser nosotros brindamos un servicio porque nos gusta pero a la misma vez que estamos transmitiendo para el triangulito, también. Obviamente estamos transmitiendo para JEPS como hemos transmitido para todos los otros equipos. Y es un gran gusto porque uno ve distintas formas de, distintas formas de jugar, distintos, distintas evoluciones. Estamos siguiendo la evolución del triangulito de menor a mayor. Y a mí eso me encanta porque es un crecimiento a través del desarrollo, del tránsito, del juego. Y entonces ese tipo de cosas, por supuesto que la manito de pensar es lo que hay que hacer en el deporte del todo, tenés que pensar, no tenés que tomar como tal cosa lo que yo te estoy diciendo, boloto, está bueno pensar, dudar, que eso... qué te llama a pensar, qué te llama a pensar que haya chicos de la cuarta, como el 10 que se está limpiando la suela que van creciendo en su carácter, en su forma de juego, el 9 o el 11, que juegan contra un equipo como este que ya se conocen de hace rato, y que son veteranos al lado de esto. ¿Qué te, ¿Qué te da a pensar? Faltan 2 minutos 46 Porque con estos desarrollos deportivos también crece la actividad, ¿entendés? Pues ya no es lo que yo veía hace seis años, que era matarse. No, eso ya no, no es más. partido, <muchas> eh, partidito, mamá, qué linda partidito Mándate para adentro. Tiene. ¿Cómo le pegó con la punta del botín el de La pelota saca el triangulito. el rebote. 37 segundos. Muy bien. Segundos, redondos. Veinte bueno, ¿sí? y pico de segundos porque justo no veo 21 segundos, No, 1 a 0. Gran partido de triangulito. Gran partido de triangulito. En esta ocasión faltó la suerte. Muy buen partido. Muy buen partido. Nos vemos en la próxima, gente.